eu tô... É, eu tô... Seven. Perfecto. Y recogiendo y os digo ahora un par de cosillas, ¿vale? Me ha dicho, amigo García, que te ha escrito un correo, ¿eh? García. Bueno, ya no. yo te ha escrito un correo. Porque está ya, ya, ya, ya. Lo miraré. Espera un segundo. Espera un segundo. Eh, no. ¿Menos cinco o vais? Es que ahora tengo que hablar de esto. Un segundo. ¿No? Entrega el, sí, sí, el, que es esto El viernes pasado. Tú me has preguntado, yo te respondo, el viernes pasado. Sentaron, sí, Mirad, sí, para los que estáis perdidos, teníais que haber entregado lo del juego Motor 1 el viernes sí, pasado. Pero no pasa nada, lo podéis entregar ahora. La cuestión sí, es que nada más que son los enlaces, el nombre del juego y un poco de sí, cómo va el juego. ¿Entendido? ¿verdad? Sí. Entonces el formulario lo tenía que haber hecho el viernes pasado. Que no pasa nada que lo entreguéis ahora, pero que esa es la idea. Para tener ya el listado de todos vuestros enlaces. Cuando tenéis que tener acabado el póster, justamente antes de venir aquí a casa. Pero los enlaces ya tengo que tenerlos. Con respecto al juego este, pues mirad, eh, me ha gustado mucho cómo lo han montado, el desarrollo del juego lo único que han tenido la cosa que han dicho luego juego, cuando es fase entre cada uno de los juegos, y en algunos momentos pues estabais un poco perdidos vosotros sois los que tenéis que mandar y, con, y cortarlos que en algún momento lo habéis hecho muy bien de decir no lo estás haciendo bien, vuelve para atrás esto lo otro y tener en cuenta que un, si hay una cosa que ellos pues quizás tenían que haberlo hecho mucho mejor y lo digo para que lo tengáis en cuenta para el futuro igual que se ha quedado ahora el material bastante bien ordenado lo primero que tenéis que hacer el sí, no, a momentos, pero, pero la bien. otra cosa que, te, que tenéis que hacer lo primero al llegar es ver que tengáis todo el material, ¿vale? ¿para qué? pues para que luego a mitad de clase no haya hoy, que falta, que todo lo primero es ver dónde está todo el material, ¿de acuerdo? Claro. por lo demás yo creo que pasar el primer día lo han hecho bastante bien y ya está ¿quiénes eran los otros dos impostores? Mario y <risa> Fría Fría, ¿tú has ayudado? es un buen es que es un buenazo. No te enfades, no te enfades, castígalo. Pero... Vale, pues ya está.